dio a conocer en el día de ayer el presidente de la Comisión del Senado eh, encargado de la valoración y o la evaluación que se ha estado haciendo eh, durante todo este mes de octubre, es el mes pasado, donde se evaluaron alrededor o más de 306 personas, 306 ciudadanos, con el objetivo de ser miembro de la Junta Central Electoral, de los cuales eh, se seleccionaron unos 30 ciudadanos, los cuales eh, son parte de la externa que serán sometidas a esta eh, comisión del Senado para elegir quiénes serán los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Así lo informó Ricardo eh, de los Santos, quien externó que lo más probable es que mañana, eh, miércoles eh, tengamos ya quiénes serán los nuevos miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes. Ojalá, ojalá y que así sea que se pueda realmente ya que mañana se den a conocer cuáles serán los miembros y ya pues tenemos una institución, ¿verdad? No gubernamental ya con renovada como se, se prevé que así sea. Yo decía, por ejemplo, y antes de ayer, que este es un, un momento importante para el país porque es donde se van a hacer las, los cambios y las transformaciones en, en múltiples instituciones de, de, que no son eh, no gubernamentales, como por ejemplo la misma Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, eh, la Suprema Corte de Justicia y otras eh, instituciones que ya eh, se están dando los pasos para eh, que sean renovadas. Después que se han anunciado, los miembros de la Junta Central Electoral, como la hice mañana o en las próximas horas ya se den a conocer para darle ya punto final a ese tema. Asumo que posteriormente ya se están dando también los pasos, porque ya se hicieron todos los, eh, depositaron todo lo que tienen la intención, de pertenecer a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y ya asumimos que en la próxima semana se estarán ya haciendo las evaluaciones del lugar. De paso, reiterar que un franco macorizano, un provinciano de Duarte, eh, Ramón Antigua, está aspirando a ser miembro de la Cámara de Cuentas y esperamos que sea evaluado y que se le dé... Verdad, La importancia que reviste porque recuerden que hace en el 2016 también lo intentó y fue uno de los más valorados. En ese momento no pasó y esperamos que ahora sí pueda hacerlo porque cuenta eh, con el apoyo de muchas instituciones de toda esta zona. Eh, como son, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Católica nordestana, la, el Colegio Médico Dominicano Filial San Francisco, el Colegio de Abogados eh, Filar San Francisco, eh, el, el Comercio, eh, diferentes instituciones relacionadas a empresariales de aquí, de toda esta zona. Así que eh, asumo que ya la próxima institución, que se, donde se harán los cambios eh, que ameritan, eh, será la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y en otro orden, pues, eh, saben ustedes que en los Estados Unidos de Norteamérica pues también se aprestan, ¿verdad?, a llevar a cabo las elecciones donde eh, o ratifican al presidente actual Donald Trump o se harán los cambios eh, que se esperan donde el otro candidato, que es quien se perfila eh, como el que está lleva a la delantera Joe Biden, pues está en este momento se están eh, precisamente eh, en esa situación en Estados Unidos que eh, detener nosotros a contemplar lo que ha estado pasando durante todo este proceso de campaña en los Estados Unidos y ya en el punto donde llegan eh, el momento de elegir quién va a ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pues pensaríamos nosotros que estamos en nuestro país, en República Dominicana o en cualquier otro paisito eh, parecido al nuestro, eh, paisito no, ¿verdad? otro país parecido al nuestro donde eh, lo, lo que se dan son cosas eh, eh, muy cotidiana y pensamos nosotros que en países como Estados Unidos ese tipo de cosas no se dan. Hablando de, de, que, de que se puede provocar o que pueden provocar un fraude, de que la decisión no se va a dar a conocer como en otras elecciones, que a lo inmediato se sabe ya quién va a ser el presidente, mas sin embargo, las expectativas que hay creadas en este momento en Estados Unidos de Norteamérica es de que puedan haber disturbios, de que ya hay eh, se, se comenta que pudiera haber un fraude golosal para, para beneficiar a uno u otro candidato. Y cuando uno oye temas como ese de una nación como los Estados Unidos, pensaríamos nosotros que, que eh, están siendo o se están dejando asesorar eh, por, por políticos de los que nosotros tenemos en nuestro país y los que están en esta zona. Así que ese es el mundo, eh, por ahí que va caminando el mundo en el día de hoy y donde quiera se cuece en agua. Así que vamos a esperar a ver lo que va a pasar en los Estados Unidos de Norteamérica en este reto que tienen por delante eh, con estas elecciones para ver. ¿Quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en estos momentos?